Esta máquina modelo 5800, en realidad tiene 256 jets en cada uno de los cabezales, lo que nos hace conseguir una gran resolución en las impresiones, de hasta 200 dpi de resolución vertical y horizontal también. Eh, podemos hacer desde imágenes grandes, 6, 6 centímetros de grande, hasta textos de 1.5 milímetros de alto. Esto lo hace muy versátil, especialmente para el empaque que es genérico.